Hola amigos de Profesión Hogar, hoy estamos con el tip de creación de vampiro, vamos a utilizar uñas postizas, <risa> comenzaremos con la base líquida, el agua en el rostro, comenzaremos por tapar parte de las cejas, Lates abajo del labio inferior, nos disponemos a cortar el otro colmillo, entonces cortaremos el excedente que no nos hace falta, de esta manera tenemos los dos colmillos. Ya procedemos a fijarlos. Continuamos ya con la sangre coagulada. Vamos a utilizar un poquito de tono violeta o marrón. Y esto lo hacemos para las ojeras. Abre los ojos. Y esto le va a dar mucho más caracterización a nuestro personaje. De esta manera, el Drácula está listo para atacar.